Bien, segundo video. Este segundo video de los temas adicionales que, que no se explican en clase, pero que está bueno que lo sepan tal vez, para que lo puedan aplicar durante la, la carrera o, o para conocimiento general de ustedes, es el tema de conversiones. Cuando tenemos, por ejemplo, un número entero, por ejemplo el 10, y tenemos un número flotante... esta forma, ¿sí? con la f décima al final, todos sabemos que si tenemos, por ejemplo, int conversión a entero, de un, o al revés, conversión a flotante vamos a hacer primero, y lo vamos a hacer con un float adelante, que sabemos que si le queremos asignar el número entero, acá no hay ningún tipo de problema. Esto tranquilamente se puede hacer porque todos sabemos que un flotante es, son los números enteros, dicho de una forma muy simple y sin entrar en detalles de espacio, memoria y demás. Todos sabemos que por ahí, si yo quiero asignar un número entero, los flotantes los admiten ¿sí? tranquilamente porque todos sabemos que acá hay un punto cero por fuera, que es de los números, de los números enteros, no son números redondos, sin decimales. El problema sucede cuando queremos hacer algo al revés. Cuando queremos hacer int conversión, conversión a entero, en este caso, de un número flotante. Acá hay un problema. El problema dice que no se puede convertir implícitamente, implícitamente quiere decir sin casteo, sin aclarar de que vamos a forzar esa conversión, un float a un entero. ¿Por qué? Porque claramente lo que está sucediendo acá es que si convertimos o si guardamos este 20.5, que es un flotante, lo guardamos en una variable de tipo int, vamos a tener que perder la parte decimal, en este caso, porque los enteros no admiten decimales. ¿Cómo se hace eso? Lo casteamos a flotante, Sí, en este caso. Perdón, a entero. ¿Sí? Ya era un flotante, lo casteamos a entero. Forzamos que este número flotante que tenemos acá, que es el 20.5, mediante el casteo, ¿sí? mediante el parseo, lo que se pase es que se pierdan los números decimales. En este caso, estamos detectando dos tipos de conversiones. El primer tipo de conversión que vamos a poner acá es la conversión implícita, y acá abajo vamos a tener la conversión explícita. En la conversión implícita no hace falta forzar nada. Automáticamente por asignación el, el compilador entiende de que, ok, listo, estás queriendo guardar un, una variable que es más chica, ocupa menos memoria, cumple con las condiciones de la variable más grande, entonces te dejo sin ningún problema. Pero es una explícita, por el contrario, cuando necesitamos forzar esa asignación aún haciéndonos cargo como desarrolladores o desarrolladoras, de que vamos a tener una pérdida de datos. Lo mismo pasa con los objetos. Si yo tengo un alumno, por ejemplo, un alumno tiene nombre, teléfono, dirección y cantidad de materias, y una empresa tiene solo nombre y dirección. Si yo quisiera, a partir de la clase alumno, vamos a poner la, la clase empresa, una al lado de la otra para que lo vean, Vamos a poner empresa y alumno uno a la par del otro. Vamos a ver que empresa tiene nombre y dirección, y alumno tiene nombre, teléfono, dirección y cantidad de materias. Vamos a cambiar de lugar esta variable, así nos queda bien parejo. Ahí está. Y de esta forma, tranquilamente nos damos cuenta de que sí, acá tenemos claramente una diferencia en que una variable tiene más cantidad de variables que otra. ¿Sí? O oh, perdón, un objeto tiene más cantidad de variables o de características o atributos, mejor dicho, que el otro objeto. Entonces, si yo eventualmente quisiese convertir o crear a partir de un alumno una empresa... ...yo tendría que ser consciente de que hay un montón de variables, por ejemplo en este caso estas dos... ...que las voy a perder, no las voy a necesitar, no me van a hacer falta... Por tal razón, en este caso, tendría que ser una conversión explícita. Yo lo que tendría que hacer, este es el programa del ejercicio anterior, disculpen. Si yo acá crease una empresa y un alumno, empresa, mi empresa es igual a mi empresa. Vamos a cerrar la empresa. Y yo le pongo empresa, eh, Pepe, le voy a poner de nombre empresa, y de dirección le voy a poner avenida siempre viva. Eh, 742 creo que era la de los Simpsons si no me equivoco y yo quiero crear un alumno alumno un alumno igual mi alumno y acá pongo juan si sí, juan eh, teléfono 11111111 dirección eh, avenida avenida Villa Feliz 111 Número de teléfono ya lo puse. Tengo duplicado el número de teléfono en el constructor. Ahora lo voy a eliminar. Y cantidad de materia, 5. Excelente. Vamos a eliminar el constructor. Que algo no necesitamos. Eh, no necesitamos en este caso el número de teléfono. Esa variable se va. Quedó duplicada. El número, ahí está. Perfecto, lo remueve. En este caso ya tengo creada mi empresa y mi alumno. Si yo quisiese crear... Si yo quisiese crear... Una empresa, empresa, nueva empresa, a partir de un alumno, claramente acá tengo un problema. Porque como sucedía acá, en este ejemplo, yo estoy queriendo guardar un objeto que no es guardable dentro de otro tipo de objeto, de otro tipo de variable. En este caso, un alumno con respecto a una empresa. Acá hay un problema. Este problema lo que va a requerir es que yo... Fuerce, yo fuerce a convertir un alumno a una empresa, de esta forma, que es lo mismo que sucede acá. Lo que pasa es que yo voy a necesitar, voy a necesitar especificar qué pasa o cómo debe de funcionar esto cuando tengo una conversión de este tipo. Entonces, como yo tengo mezclado una empresa y un alumno, lo que vamos a tener que hacer es crear en alguna de las dos clases la conversión explícita para que el compilador entienda cómo se tiene que conformar, eh, comportar. En este caso yo podría ir a empresa tal vez. Y aquí crear la conversión explícita. Public, Static, Explicit, Operator. Y le voy a decir cuál es el tipo de dato de salida. Va a salir una empresa. ¿Y qué es lo que va a recibir? Va a recibir un alumno. Al salir una empresa, lo que necesitamos hacer es retornar una empresa. Return new empresa y vamos a construir una empresa a partir de los datos del alumno. Alumno.nombre eh, si no me equivoco. Alumno.dirección. Con eso estoy, estoy transformando, o estoy convirtiendo, o estoy haciendo la conversión de un alumno a una empresa. Es decir, construyo una empresa a partir de un alumno. Si yo voy al programa, van a ver que el error desapareció. Lo mismo podría hacerse al revés. Yo podría tranquilamente, en este caso, hacer un alumno, nuevo alumno, va a ser igual a mi empresa a la empresa que yo creé anteriormente, que es esta empresa que está acá. Lo que sucede en este caso pasa lo mismo. Yo no sé cómo voy a hacer para construir una empresa, ¿sí? eh, Perdón, cómo a hacer para construir a partir de una empresa un alumno. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es la sobrecarga. Acá hay un pequeño detalle, ¿sí? Que como verán, esto funciona. Pero hubiera sido mejor que esto estuviese creado en la clase alumno y no en la clase empresa. ¿Por qué? Porque si yo lo saco de acá, o mejor dicho, vamos a dejarlo. Si yo borro el alumno, hago alumno punto, van a ver que solamente voy a poder ver aquellas cosas que tengan una propiedad, que estén expuestas con un getter. Pero si yo esto lo muevo, me lo llevo a la clase alumno y lo hago en la, en la clase alumno, vamos a borrar estos atributos que no vienen acaso. caso. Si yo lo hago aquí, esto funciona también, funciona de la misma forma porque es uno de los dos objetos que está involucrado, ¿no? la empresa y el alumno. Pero acá no voy a necesitar hacer esto, sino que acá voy a poder acceder directamente al atributo. Entonces, incluso aquellos atributos que no tengan un método getter, como lo tiene en este caso dirección, va a seguir funcionando porque todas las variables que tiene la clase de alumno dentro de la misma clase alumno se pueden usar. Entonces es recomendable que la clase que se está convirtiendo al otro tipo esté en su misma clase, digamos. Entonces si yo empresa, acá vamos a hacer la operación inversa, vamos a hacer public static implicit, en lugar de explicit, vamos a hacer implicit alumno, eh, operator, perdón, operator alumno, que es a lo que vamos a convertir. Y vamos a convertir un objeto de tipo empresa. Vamos a retornar un alumno. Un new alumno. Y vamos a utilizar los datos de la empresa que nos sirvan. Claramente acá nos faltan datos. Tenemos el nombre de la empresa. Acá tenemos empresa punto, Y no tenemos teléfono. Entonces acá vamos a tener que ponerle un valor cualquiera. Acá vamos a decirle dirección, empresa.dirección, eso sí lo tengo. Y cantidad de materia, claramente el alumno construido a partir de una empresa no se sabe, así que bueno, le ponemos cero. Pero fíjense que acá, al tener que haber usado más valores, valores que no venían con el objeto, con el objeto no hay pérdida de datos. Es decir, me faltan datos. Por tal razón, para construir al alumno, al no haber pérdida de datos de la empresa, se recomienda usar un Implicit. Porque los datos que yo tengo acá, los estoy hardcodeando yo. Del otro lado, en caso, alumno venía con mucha más información y al transformarlo en una empresa, se pierde información del alumno. digamos, No toda la información me sirve, por tal razón tiene que ser explícito para forzar que yo como programador me doy cuenta de que está sucediendo eso. De que estoy perdiendo datos. Si yo ejecuto este código. Bueno, la máquina está lenta y no me está ayudando. Voy a ver que la nueva empresa. Que yo creé. Con el nombre y la dirección. Debería de tener los mismos valores que tenía el alumno. Que es este. Que es el alumno a partir del cual yo la construí. Y nuevo alumno. Que es este objeto que está acá. A ponerlo ahí, debería de tener Pepe y Abrina siempre viva, que son los dos datos que venían en la empresa. Este nuevo alumno que estoy mostrando acá arriba lo construí a partir del objeto mi empresa. Este, este tema son conversiones explícitas e implícitas.